Hola, ¿qué tal a todos los seguidores de Ataque Directo? Estamos en un nuevo capítulo con fecha 18 de agosto del año 2021 Con un temporal que no ha azotado, no digamos con tanta fuerza eh, Actualmente hacen 14 grados Y eh, estamos ya preparados para lo que será el inicio este día, este fin de semana bien digo De la tercera división A ah, Y como es una sana tradición me encuentro con Nicolás Valenzuela a mi lado ¿Cómo está usted Nicolás? Buenas tardes profesor, buenas tardes eh, eh, a la gente que ya nos sintoniza, eh, contento de estar aquí, eh, llega el momento por fin, el fin de semana, eh, el tan esperado inicio de, del campeonato. Hoy tenemos unos grandes invitados, así que esperemos que sea un excelente programa. Exactamente, y tras un montón de, de ausencia, de tiempo, debido a sus compromisos, digamos, académicos, tenemos de regreso a Bastián González, quien se aprobó su licenciatura con nota máxima. Nota 7, Bastián, bienvenido de vuelta, ¿cómo está usted? Todo de vuelta acá en el programa, compartir con todos ustedes nuevamente, y hoy día tenemos invitados de lujo, así que aprovecharlo nomás. Exactamente. Y también, como todos los días miércoles, estamos con el señor José Ángel González, el poeta del relato. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, profe, Nicolás, Bastián, a nuestros invitados, a toda la gente que ya está en sintonía de esta nueva edición de Ataque Directo. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook como Ataque Directo FM en Instagram como ataque directo radio, mientras que en Twitter guión bajo ataque directo en qué otro lugar. Tu Zona X, como siempre, contento de estar en una nueva edición. Lamentablemente por temas profesionales no pude estar en estudio y día quería ir a, a estudio, pero después del de programa tengo una pequeña emergencia que atender. De hecho, me tengo que desconectar de inmediato, así que voy a tratar de sacarle jugo a los invitados. En, en la buena onda, por supuesto. Exactamente, José Ángel Y bueno, eh, un día como hoy tenemos efemérides bastante futboleras Porque un día como hoy, 18 de agosto del año 1980, nace Esteban el Cucho Cambiaso Miren, gran jugador que pasó por el Inter Por el Real Madrid, entre otros Y también en, el, en un día como hoy Pero en el año 1949 Se funda por Adolf Tassler La empresa Adidas En Mira. Alemania, un año o sea, que están Más o menos son del 49 al 2019, 40, ¿50 años? 60, ¿70 años. 48 años 70 años 70, No, 70 70, 70, 70 sí, sí 70 bueno, 80. ahí, ahí vale. después sacamos el cálculo de las matemáticas Aprobamos matemáticas Exactamente Por, por, por, por eso somos comunicadores, ¿eh? no matemáticas Bueno, eh, yo soy ingeniero, así que ahí me, me, me, le reyo en el cálculo sí Así que, bueno, vamos a presentar a los invitados porque en el Andes va escrito tu nombre Vas en busca de cielo de sol desde el eslabón de, de América del Sur el Condo va escribiendo su nombre inmortal tenemos a Luis Pérez y José Esteban Arancibia de Trasandino de los Andes, ¿cómo están ustedes profesor? José Tomás Bueno, eh, muy buenas noches, eh, estamos bien eh, ya feliz porque ya empieza este, el campeonato así que estamos contentos y bueno, agradecerles la invitación que, que ustedes me hacen para su programa Ataque Directo así que esperemos poderles de toda la ayuda y, y, por supuesto, un gran saludo a todos los oyentes de Ataque Directo. Sí. José Tomás, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes a todos allá. Muy bien, muchas gracias por la invitación también. Sí. Eh, bueno, estamos ya en, la, en lo que es la previa de esta tercera división A, que, bueno, estuvo, digamos, con harto tiempo a la espera, digamos, por el tema pandémico. También estuvo el año pasado que eh, fue un torneo, digamos, un prototipo ahora ya es un torneo mucho más completo y este, este fin de semana el equipo de Los Andes debuta de visita contra Real San Joaquín en un partido bastante interesante, Nico Sí, y con respecto a eso, al profesor le quería hacer eh, una consulta, ¿qué le parece el cambio de zona de Trasandino que, que normalmente estaba siendo eh, eh, mandado, por así decir, al, al lado norte y ahora están en la zona centro, con, con clubes que usted conoce bastante bueno, la verdad que sorprende un poco, pero pero para mí son todas las zonas son súper son difíciles, eh, la zona norte, la zona centro y la zona sur, son hay equipos bastante que se han preparado bien, que, que, que siempre juegan a un gran nivel y por supuesto hay que tenerle respeto a todos los, a todos los equipos de la, de la tercera A porque en cualquier momento cualquier equipo te puede sorprender, así que yo sé que todos se han preparado de la mejor forma, se han reforzado, así que eh, está difícil, está difícil ya sea en cualquiera de los grupos está muy difícil eh, la zona y va, va, va a estar duro para poder clasificar Sí, eh, bueno es una, una zona bastante complicada, digamos, porque Trascendino estaba acostumbrado a, a enfrentar equipos de la zona norte como eh, Salamanca, también estaban alguna, en algunas ocasiones eh, ...también con Valle... ...o no, Ovalle, es el, el el, el, el que están por ahí la zona... ...y ahora tienen un cambio que si bien, digámoslo de la manera logística... ...es mucho más eh, cómodo para el cuadro de trasandino... ...ya que no tiene que realizar desplazamientos tan largos... ...recordar que el año pasado, en un viaje a la cuarta región... Eh, ...hay un tema sanitario lo cual hizo que le restaran puntos... ...lo cual significó de manera importante para la clasificación... ...entonces esto ya lo acomoda por, por un tema de planificación... Y, y cercanía, digamos, con los rivales que va a tener o no José Ángel. Claro, claro, de hecho, eh, lo mencionaban eh, te cambia toda la planificación, bueno, el, el profe, usted también, profe Manuel, eh, te cambia todo y de hecho, te, eh, entre comillas, pero con el respeto que se merecen, por supuesto, los demás clubes, eh, te deja estar un poco más relajado de cara a la planificación y de hecho es lo que le quería preguntar al, al profe Luis, esto cómo... ¿Cómo le, le cambia el, el panorama, considerando el tema de lo que mencionaba el profe Manuel, los viajes y que el desgaste puede ser un poco menor y que a la vez el tiempo de recuperación también baja? Bueno, por supuesto que es importante el tema de los viajes, porque tú, eh, si bien es cierto, tienes que jugar en la zona norte, o Valle, Salamanca, Vallenar, son, son mejillones, son, son, son distancias largas donde obviamente hay un desgaste en, lo, en, en, en, en los viajes, es eh, incómodo, Hoy en día con los protocolos eh, no es fácil viajar y, y lo que le pasó a Trasandino el año pasado fue lamentable Porque eh, perdió tres puntos y eso impidió que, que, que no pudo clasificar Así que obviamente que, que a mí como, como técnico de este, de este plantel Este año en Trasandino Obviamente me acomoda el, el no viajar en esta primera instancia Y obviamente que uno tiene más entero a los jugadores En el tema físico y, y obviamente que no, que no ayuda, pero si, si más adelante obviamente se clasifica, van a ser lo, lo, lo, los partidos, van a ser distancias largas, ya sea al sur, al norte, así que, pero sí, la primera instancia obviamente que nos facilita tremendamente porque no vamos a poder viajar y vamos a estar más enteros para poder afrontar el grupo que es en la zona de ascenso Claro, digamos también recordar que el año pasado este este problema que surgió contra Sandino fue como, digamos, yo defiendo a la dirigencia porque ellos por mejor hacen una planificación, viajan con tiempo para darle las comodidades de plantel y, y digamos que fue un error involuntario como dice una, una famosa política de Chile que... Que no fue algo planificado, quizás no, no consideraron este, este tema sanitario de romper la burbuja que está en el reglamento, entonces eso le significó a Trasandino quedar eh, mermar una posible participación en la fase final del torneo que, que hubiese sido bastante buena porque venían con un buen ritmo. Eh, Basti, ¿cómo está usted? ¿Tanto tiempo? Eh, ¿Qué nos trae en este, en este regreso al programa? ¿Qué, qué nos puede contar usted? No solo pensaba respecto a lo que está diciendo, que el técnico, o sea, el médico, que también informó la situación, estaba ligado al club de Ovalle. Entonces estaba ahí rememorando y, y viendo ese dato que también es importante, súper relevante, porque obviamente son situaciones que también se pueden manejar como club y uno nunca sabe qué, qué pasa detrás de fondo. Exactamente, bueno, hola, recordar, hola, también, sí, eh, recordar también que Bastián con José Tomás fueron compañeros en Barnechea. José Tomás, ¿cómo ha estado su, su preparación? ¿Cómo está a nivel, digamos, personal eh, en, de cara a, la, a esta temporada 2021 de la Tercera División? Bueno, aquí estamos ya terminando lo que fue la pretemporada para empezar ya el campeonato. Fue una preparación súper dura igual, fuerte y necesaria también. Eh, también al ponerse a punto porque también hay que pensar que el campeonato de nosotros, el último partido creo que lo jugamos en diciembre Y son varios meses ya sin entrenar, sin competencia, entonces agarrar ritmo en tan poco tiempo igual es difícil Y bien, con fe que tenemos una buena preparación para partir el campeonato de la mejor forma ¿Sí? ¿Le sacó el juego el profe? Sí, la verdad sí ah, qué, qué bueno, sí, ¿sí? Todo, todo. Pero necesario, necesario. Exactamente, sí, es sumamente necesario sobre todo por los tiempos de, de planificación y es ahí donde yo quiero entrar, eh, profesor Luis, eh, debido a que eh, ¿cuánto tiempo tuvo Trasandino para eh, generar una elaboración del plantel y la planificación que, que incluye el mismo proceso de, de preparación? Porque comienza una planificación con un cierto tiempo definido, pero el plantel lo van conformando entre medio. ¿Cómo fue ese proceso, profesor? Bueno, la planificación fue como la que tuvieron todos cuando la ANFA la dio el vamos para que podamos entrenar y bueno, yo ya tenía de, de, de, de hace rato, tenía visto más o menos los jugadores que iba a traer al plantel, que los conozco, que son varios entonces obviamente facilita un poco más el conformar el plantel porque uno ya tiene, tiene los jugadores hablados entonces cuando dieron el vamos ya empezamos a entrenar y yo siempre le estaba hablando que era muy importante que ellos tenían que tratar de estarse moviendo, entrenar, salir a correr, eh, qué sé yo, jugar un baby, un picado por ahí con los amigos, tratar de estar en, en actividad, porque no es fácil. Eh, tuvieron casi jugadores que estuvieron casi un año parados, de los que yo conozco, de los que yo traje, sin jugar. Entonces, obviamente que, que cuesta mucho, pero, pero no ha sido fácil, no ha sido fácil, como dice Tomás, ha sido una, una, una, un, un gran trabajo de todos ponerse a punto, porque el hecho de que estar mucho tiempo... Inactivo, cuesta, cuesta echar a andar la máquina, y, pero, pero estos muchachos son jóvenes, así que rápidamente ya están ya están apuesta a, a punto eh, los muchachos de Trasandino, al igual que me imagino que todos los otros jugadores de los otros clubes. Sí, Nicolás. Eh, bueno, profesor, en cuanto a usted, quería hacerle una pregunta. Eh, bueno, nosotros los que sí. seguimos la división sabemos a lo que juega usted, pero eh, a, a la gente Trasandino, ¿qué es lo que le puede ofrecer eh, eh, usted como entrenador y qué es lo que, lo que va a proponer este año en el club? Bueno, yo, yo, yo a Trasandino cuando vine a hablar con los dirigentes yo solamente uno le puede prometer trabajo, eh, profesionalismo, tratar de que, de que los jugadores puedan plasmar lo que uno quiere eh, en el sentido futbolístico, tener una, una, una, una filosofía de juego, eh, saber a lo que juega, eh, lo mío es fácil, es simple, siento yo que eh, hay que tratar de, cuando uno tiene el balón, tratar de jugar bien, tratar de dárselo a compañero, y cuando no la tiene, tratar de recuperar el balón, así que es súper simple, obviamente ahí van eh, vamos de la mano con todo lo que hemos trabajado del cuerpo técnico, que lo hemos hecho muy bien, así que, yo sé que todos los, los clubes, todos los equipos se han preparado y se están preparando de la mejor forma. A veces uno no sabe cómo se preparan los demás equipos, pero a veces se preparan tanto mejor que tú, uno no sabe. Pero siento que, que, que, que los muchachos están bien, están bien, se han preparado bien. Hay un equipo eh, del de, de, de cuerpo técnico que está, estamos haciendo bien las cosas eh, y, y veo que este grupo de jugadores tiene hambre, así que... Eh, hemos lo hemos preparado bien y sentimos que, que, que vamos a dar la pelea como todos los equipos como todos los equipos de, de, de esta tercera A que se han preparado me imagino yo de la, de la mejor forma todos quieren ganar todos quieren lograr el sueño de ascender así que esperemos que el, el equipo que esté mejor preparado y que, y que en el camino vaya vaya trabajando y preparando los partidos va, va a llegar donde donde ellos quieren José Ángel obtener el, obtener el, el anulado ascenso A ver, eh, bueno, profe, yo, yo sé que para ser campeón y conseguir el ascenso hay que ganarla a todos, eso no, no tiene mayor ciencia, pero si le, si le preguntara a usted en este momento, ¿cuál sería el rival que no le gustaría toparse hasta un eventual final, ya con el ascenso en las manos, de todos los candidatos que están en este momento en tercera división en la tercera? Eh, que no me gustaría toparme... O que sí me ¿Sí? gustaría tocar en una final No, que no, que no le gustaría hasta una final no, independiente, de, que... independiente del motivo No, yo creo que Yo creo que en este momento Hay varios equipos que están candidatos En el caso de Osorno, Ovalle Lota, creo que se han preparado muy bien Rengo, este, Pilmaue eh, Como dices tú Como dices tú, yo tomo tus palabras Creo que para, para ascender Para ascender y salir campeón Tú te le tienes que ganar a todos y te tienes que preparar Así que en una final, no, yo creo que las finales se ganan, ahora hay que saber cómo, con quién, cómo te preparas tú para poder lograr ese, ganar esa final. Así que no, yo creo, yo respeto a todos los equipos de la zona norte, la zona sur, la zona centro, creo que uno nunca sabe, en el fútbol nunca puede uno mirar en menos a nadie, así que para mí son todos los rivales son importantes y el que esté en la final a vencer, hay que tratar de, de, de ganar como sea, pero bueno, a veces... El rival también te presenta dificultades, lo futbolístico, lo táctico, y, y hay que estar preparado para todo. Bastián. Eh, mi pregunta, bueno, va apuntando más hacia el, el profe y después hacia el José. Tiene que ver un poco con cómo uno maneja la dinámica del grupo. Le pregunto al José también, como capitán de, de su, del club, cómo uno maneja la dinámica del grupo después de lo que mencionaba el profe Luis, por ejemplo, de que llevar un año sin entrenar de formar un nuevo grupo, con jugadores nuevos también, cómo se da esa dinámica, cómo el profe es capaz de rescatar esa hambre que tienen los jugadores, o quizá un poco esa decepción de no haber jugado, de reencantarlos con el fútbol. Primero voy con el profe Luis. Bueno, eh, eh, no es fácil, pues no es fácil porque hay jugadores que, por ejemplo... Eh, Brian Núñez y, y Pedro Tolosa que yo los conozco muy bien que, que para mí son dos grandes jugadores y que tienen mucha ganas, mucha hambre de poder llegar lo más lejos posible como el sueño que tienen muchos jugadores que yo conozco y que están en otro equipo y que, y que obviamente quieren jugar y quieren llegar al profesionalismo ahora ellos eh, obviamente no es fácil reencantarlo después de un año que, que no están jugando, que no han jugado no es fácil, pero ahí donde está uno en decirle y en, y en, y en y, en, y, y, y en, en, en cómo se dice en, en hablarles que, que, que sí hay un sueño que se puede lograr que se puede conseguir a través de, del esfuerzo, del sacrificio y bueno, y este grupo tiene eso o sea, yo todos los jugadores que yo llamé para que vinieran a trasandino más los que están acá, obviamente que son de Andino, que han estado varios años como el caso de, de Michel Quesada Leandro Pazmiño, Tomás Paul Jaime el, el arquero más los que yo convencí para que vinieran a trasandino tienen un hambre, tienen ganas, así que eso para mí es súper importante. Cuando el jugador tiene ganas y tiene hambre de, de querer lograr cosas, eso para mí es suficiente. Ya lo otro, lo técnico, lo táctico, yo veré si me sirve, si, si está para el plantel, pero para mí es muy importante la actitud, las ganas, el carácter que ellos puedan tener en un plantel para poder obtener las cosas. Así que yo siento que los, en los equipos que he estado me ha dado resultados. Y, y bueno, tengo esa virtud de poder elegir eh, bien a los jugadores y pr primero obviamente tienen que ser personas pero también dentro de la persona tiene que también ser un buen jugador de fútbol eh, tener hambre, tener ganas y, y creo que no nos equivocamos elegimos bien, hay un, hay un buen plantel hay un buen, hay un buen equipo ahora hay que demostrarlo domingo tras domingo eh, hemos hecho un eh, grande partido amistoso pero eso ya es historia, quedó en el pasado lo más importante ahora es, es el sábado eh, tratar de hacer un buen partido sabemos que tenemos un buen equipo al frente, un buen rival que, que, que siempre todos los años es protagonista y que, y que tiene siempre tiene buenos jugadores así que como todos los equipos también hay muy buenos jugadores y todos se están preparando de la mejor forma así que este campeonato de la tercera A va a ser corto pero también a la B va a ser muy duro ¿Y José qué opina respecto a esa dinámica en la interna? ¿Cómo se da todo esto de reencantarse con el fútbol? ¿Qué opina él personalmente? ¿Qué te pasa con eso José? Bueno, comparto lo que dice el profe, que el tema va muy, muy por el, que todos tenemos mucha hambre de, de triunfo, de salir campeones, los que llevamos harto tiempo en el club, los que vienen de otros lados. Corre una ventaja también que la mayoría ya nos conocíamos de otro equipo, eh, algunos ya se conocían, ya habían jugado en otros equipos juntos, entonces llegan al, al club y se forma un lazo mucho más fácil. Eh, hablando con mis compañeros también hay un denominador común que es que todos estamos buscando una revancha yo creo que creo que somos 25 los que estamos inscritos, todos todos estamos para para estar en divisiones más arriba, eh, sin lugar a dudas eh, entonces eso es lo importante, que estamos todos buscando una revancha en el fútbol y ojalá estar donde deberíamos estar porque el, hay un bueno, todos, en verdad todos, deberíamos estar en, en quizás un par de divisiones más arriba, que es sí. lo más importante. Sí, exactamente. Es algo recurrente, digamos, para todos los que somos eh, criados en los Andes y seguimos al club eh, siempre. Hay muchas experiencias, digamos, tanto traumáticas, por ahí, una me recuerdo el año 2005, que pierden con Arica... Eh, que se ha, digamos, imposibilitado lograr ese ascenso en un par de ocasiones y, y siempre hay mucha expectativa hay, hay buenos esfuerzos digamos desde la dirigencia, hay buenas campañas, pero esperamos, y yo espero también personalmente que el club pueda eh, lograr ese ascenso, porque Trasandino es uno de los clubes centenarios que tiene este país y, y debe, merece estar en una en una situación importante también es sin ánimo, obviamente de, de comparar, eh, digamos, los porque no, no, todas las comparaciones son odiosas, pero tenemos al vecino Unión San Felipe que ha hecho digamos, una inversión importante en infraestructura, han logrado mantener el, el equipo en, en, en el profesionalismo, y entonces eso es lo que se busca, porque en la zona de los Andes, yo lo, re, lo reitero muchas veces, hay buenos jugadores, hay, buena, hay, hay buen material, hay harto talento, pero también lo ideal sería que ese mismo talento se fuera quedando en el club, que el club le diera las herramientas para, para poder surgir, ya que muchos tienen que muchas veces venir a Santiago o ir a Valparaíso, o a Quillota, a Calera que son la, ah, tan, bueno también a San Felipe que, que son las zonas que están más cercanas entonces es digamos como un, un sueño que tiene muchos que tenemos muchos Andinos de, que tras Andinos logre dar ese salto de calidad y, y poder estar en el profesionalismo y lograr mantenerse durante mucho tiempo y bueno profesor una consulta respecto de los partidos amistosos que han realizado, jugaron eh, con San Luis que ganan, con Colo Colo también que lo ganan esos partidos le desde de, primero como de la visión de equipo si pudo ver eh, un plantel digamos que ya la idea más comp, compenetrada y también desde el del aspecto psicológico ha servido eso también los partidos amistosos para poder bajar esa ansiedad que hay digamos digo ansiedad porque el tema de estar mucho tiempo sin jugar hace que el jugador genere esa ansiedad de que esté, digamos, como hiperkinético, de querer jugar todos los partidos. ¿Cómo, cómo has, ha visto el equipo en ese aspecto, tanto en, lo, en en la idea de juego como en el aspecto psicológico, profe? Bueno, eh, por supuesto que ayuda mucho el jugar, el hacer fútbol con partido, partido amistoso, con, ya sea con una juvenil, una sub-21. Es eh, eh, súper importante porque te va dando minutos, minutos minuto de juego a los mucho tiempo que eh, los muchachos no hacían fútbol, entonces tú vas sacando conclusiones, te vas, vas, vas encontrando que el equipo eh, obviamente hay, hay que trabajar eh, hay, hay cosas por trabajar y, y, y, y hay cosas también que se han hecho muy bien, eh, así que yo he estado muy contento con, lo, con el trabajo, con los partidos que se han hecho hemos jugado con Magallanes, Colo Colo que sé yo, San Luis eh, la Sub-21 de Recoleta han sido partidos muy interesantes de, de, de mucho trajín, de mucha intensidad así que, pero como yo le digo siempre a los jugadores, esos partidos son historias, eh, historia ya es pasado y tenemos el, el, el rival más próximo a jugar este, este fin de semana con San Joaquín, así que esperemos de, de, de, de, de, de todo ese sacrificio todo ese, todo ese trabajo que se ha hecho durante esta, esta semana, este mes tratar de que se vea reflejado en el primer partido Estamos con mucha confianza, pero también sabemos que al frente tenemos un rival que también juega, que también se preparó, que también corre, que también ha tenido su sacrificio. Así que eh, muy contento por el trabajo que se ha hecho eh, de manera en lo colectivo e individual, con el cuerpo técnico, con la dirigencia del club. Estamos muy comprenetrados en lo que queremos. Así que bueno, ahora solo, solo queda demostrar y, y tener carácter y jugar. Y sacar, sacar estos partidos adelante, como, como dije anteriormente, va a ser muy difícil, va a ser muy duro. El clasificar, el, el partido, el jugar de local, de visita, va a ser, va a ser complicado. Pero, pero nos preparamos bien y, y ahora solamente hay que jugar nomás exactamente, está bien ese ese dicho que es cuando termina un partido ya se empieza a jugar el otro, al tiro inmediatamente, con todo lo que lo que eso implica, Nico, ¿cómo van las redes sociales en este momento? ¿hay efervescencia andina? Sí, mandarle un saludo como siempre a la gente que está activa, bueno Alonso Cabala, un fiel seguidor de Trasandino que coloca, quedan tres días para ver a Trasandino el sábado ganamos Ricardo Barrios, que coloca saludos al panel y buen invitado buen técnico y sería y hace falta que Trasandino esté en el fútbol profesional Esteban Cisterna que coloca saludos desde Quintero esperando empiece el campeonato, un saludo ahí a los muchachos de la banda del vino, Alonso nuevamente que coloca este año tenemos que ascender, ahí metiéndole presión ya a, al, profe. al profe y a, y a José, y eh, eh, Víctor Toledo que coloca saludos al panel y a los invitados por fin llegó la semana más esperada, éxito a todos los equipos, Matías Tomás que coloca Trascendino merece estar en el fútbol profesional, y Judith Díaz que coloca un gran saludo para ustedes Y para el profe Manuel Esperando que Trasandino gane Abrazos Muchas gracias a mi madre que está viendo el programa en este momento También ella eh, vivió muchos años de la, en, en los Andes De hecho todavía vive mi hermana ya Así que saludos para ella también Y para toda la gente de la Villa Bicentenario de los Andes Y vamos a, los, a nuestros auspiciadores que hacen posible este programa Mi amigo querido León, ¿cómo está usted? No lo había saludado Muy bien, muchas gracias Gracias eh. Bastante entusiasmado por la entrevista que estamos teniendo, así que estoy bastante dichoso. Qué bueno, se nota. Sí, eh, vamos con Ñuble Print. Sí, sí, sí. Porque con Ñuble Print tienes los mejores, publicidad deportiva, puedes adquirir las tazas personalizadas, llaveros, eh, canilleras, ahora también hemos, hemos visto, relojes... Eh, también eh, stickers, estas calcomanías para los cuadernos, también cuadernos personalizados, destapadores de, de cerveza para los que hacen las previas antes de los partidos. Así que no olvide eh, adquirir su eh, producto personalizado, donde lo puede encontrar. A Newble Print, muy fácil, en las redes sociales arroba NublePrint y si quiere ir más al grano puede contactarse al WhatsApp al más 56 922 Repito, el Instagram arroba NublePrint y el WhatsApp más 56 922 También jinetas de capitán, eh, muchos sorteos también en las redes sociales, está la, la polla Newble Print que... Se tira la cartola de los partidos del fin de semana Así que Print Lleva tu pasión eh, a todos lados Bueno y por mi parte Como siempre en el primer bloque Me toca saludar a nuestro amigo Josman de, de Barber Chop A quien pueden encontrar en Instagram como De-Jos-Barber-Chop O más sencillo contactarlo En 569-4144 14.37. Te recordamos que por el momento todavía está haciendo domicilios, pero eso no es excusa para que puedas agendar tu hora y puedas estar con el mejor estilo ahora en pleno invierno, aunque sea con mascarilla, pero te insisto, no hay ningún pretexto para verse bien y qué mejor con nuestro amigo Josman, nuestro barbero favorito pasamos todos, bueno hay que hay que ponerse al día un poquito ya, ya estoy cansado de usar eh, crema para peinar pero lo voy a contactar cómo deberían hacerlo ustedes al máximo 19 41 44 14 37. Sí, de hecho le queda a usted muy bien ese, ese hopo ahí como Jimmy Neutron Se me hace solo es solo Clark Kent Claro, claro que. Cierta propia, mi pelo. Y mi neutrón, ahí le queda muy bien. Bueno, y pasamos al siguiente colaborador, que es ABDX Profesional, ya que el ejercicio no solo cambia tu mente y tu cuerpo, también cambia tu actitud. Y con ABDX Profesional también lo haces con el mejor estilo, indumentaria deportiva, con el mayor confort, con la mayor comodidad. ¿Dónde las puedes adquirir? ¿Dónde las puedes comprar? ¿O dónde las puedes vitrinear? Muy fácil, esto lo haces en las redes sociales: ABDX-Bajo. Profesional en el, en el Instagram El Whatsapp también si quieres como dije recién Ir al grano y poder adquirir tu indumentaria Deportiva lo puedes hacer al Más 56 951 95 92 90. repito Más 56 951 95 90. Y el Instagram arroba ABDX y un bajo Profesional con ABDX profesional Puedes tener excusas o resultados No puedes tener ambos o entrenas O no entrenas así de simple o no, Así es Sí, bueno, y continuamos ya con, con nuestros invitados, con esta eh, previa ya de lo que va a ser la, la tercera división A. Y quería eh, preguntar a, a José Tomás, eh, primero que todo, cuáles son sus expectativas personales eh, de cara al campeonato que comienza. Y también ¿cuál, eh, si han podido, digamos, analizar uh, lo que hace o lo que ha hecho el Club Real San Joaquín de cara a este debut tan esperado que tienen como club y que todos los andinos también esperamos. Bueno, eh, como expectativa Obviamente el primer objetivo Es ascender Todos estamos por la misma Y todos vamos a remar hacia el mismo lado Ojalá tenga muy, Estar ¿cómo se llama? presente En ese En ese lapso de campeonato Y Poder cumplir con goles Como, como quisiera, obviamente Pero el objetivo general Es el más importante este año En mi último año, ya llevo varios años trasandino y como todos los años estamos ahí, entre que entre estamos en los primeros lugares, pero, pero no ascendemos, pero lo más importante este año es eso, eh, lograr el ascenso en mi último año y, y cómo se llama, en mi ganas de que trasandino Hacienda es, es lo principal. Sí, el profe le puso alguna meta, eh, cuéntanos ahí, ¿cómo, cómo va el, el, el, el apretón, digamos. Oh, perdón se me, se me quedó se le, se le, no escuchó bueno si le preguntaba si el profesor le había puesto alguna meta si ah. alguna, alguna, habían hecho algún digamos acuerdo algún premio como lo hacía digamos lo hacían con Romario en el Barcelona que lo dejaban libre <risa> no, no, no no las metas acá siempre van a ser grupales y el, si el equipo anda bien y ganamos los partidos eso va a ser lo principal ahora si puedo aportar con goles mejor aún pero el, el, el primero del grupo si si sí, el objetivo yo no, no me la verdad no no, tengo, no, me daría, no me daría como para salir o sea goleador del campeonato, por decirte, y no ascender, para mí es un fracaso. Yo prefiero 10.000 veces ayudar al equipo a que salga campeón y que cumplir el objetivo grupal. Y también me preguntabas por San Joaquín, la verdad yo creo que ahora durante lo que queda de semana vamos a empezar a enfocarnos en eso, lo, lo que ya pasamos fue más concentrarnos en, en lo que es nuestro equipo y lograr el funcionamiento que el profe quiere, y ahora yo creo que vamos a enfocarnos un poquito más en lo que es el rival así que eso, eso Muy bien, muchas gracias Nicolás eh, no Quería preguntarle también a, a José Tomás sobre eh, su trayectoria, que nos cuente eh, dónde hizo la inferior sabemos que hasta hace un tiempo en Trasandino pero queremos saber más de él bueno, yo hice inferiores de los 13 años, desde los 12 en verdad que estoy en Unión Española, estaba en Unión Española, eh, después llegué hasta la sub-17 y de ahí me fui a Barnechea. Eh, bueno, en la Unión pues, prácticamente salí casi en todas las categorías de goleador y después estuve con Basti, que yo creo que fue uno de los mejores años, que no me acuerdo cuántos cuánto goles hice de año, que creo que hice como 40, 50 goles en un año. Y un, un equipo que estaba recién armándose Que justo ese año Cuando me tocó estar con el Basti Venían muchos jugadores que habían echado de Colo-Colo de, bueno, de la misma unión De Católica Y recogimos recogieron todos los, los jugadores eh, Entre comillas tirados Y se armó un muy buen plantel clasificando a playoff Creo que llegamos a semifinales, cuarto de final Y bueno Después de eso De esa campaña Me subieron al primer equipo, logré el contrato y después partí a préstamo a, ¿cómo se llama esto? A Mayeco Unido, con el profe Cristian Muñoz, y después me tocó volver a Barnechea, y ahí por uno estuve harto rato cortado, como se dice, y ¿cómo se llama? Me llamaron de Trasandino. y la verdad como uno, uno siempre mira menos lo que es la tercera edición, uno que está en categorías más arriba, nunca quiere jugar en tercera edición, siempre uno lo dice, pero la verdad me hubiera gustado llegar a esta edición porque es donde uno más aprende eh, yo creo que terminé formarme quizás tarde o como se puede decir en lo que es la tercera edición pero aquí yo creo que es donde más he aprendido desde los 12 años que estoy jugando pero en tercera yo logré logré agarrar mi forma futbolística y poder terminar de formarme como tuvo que antes y ahora en Transandino ya llevo varios años y aprendí ya a querer a esta institución y Quiero llevarla lo más arriba posible Sí, eh, Basti eh, Bueno, coincide un poco con la mirada del, del José Al final creo que la tercera división te otorga como esa ¿Cómo decirlo? Como ese lado feo de la vida, entre comillas Pero nunca quisiera llegar a, a esta categoría estando ya en un, en un plantel En primera, en primera vez, en segunda Pero sin duda te entrega la mejor experiencia porque al final tú eres capaz de recopilar un sinfín de historias de otros jugadores que también vienen de, de clubes, de que fueron desechados, de que tú de alguna u otra forma terminaste en tercera división sin saber cómo. Pero vas ganando más experiencia de la que quisieras. De hecho, también creo que me ha ayudado mucho a formarme personalmente como en tercera división. Creo que te entrega lo más bonito del fútbol, que tiene que ver con el sacrificio, con el amaturismo, entre comillas porque sigue siendo profesional en cuanto a la entrega en cuanto al desgaste, en cuanto a lo que uno invierte como jugador pero es más esta pasión de querer el fútbol de volver a, reencantarse, a reencantarte con esto, de volver a jugar, de volver a competir a gran nivel, así que coincido plenamente con, con José en esa mirada Buena eh, Bueno, al, al profe Luis le tengo una, una pregunta en base a lo que puede plantear de cara esta temporada eh, al, al grano un, ¿Un buen ataque es la mejor defensa o la base defensiva es lo que genera los resultados para el fruta Sandino? ¿Cómo lo gustes? No, bueno, para mí el equipo tiene que tener una, una solidez en todas sus líneas. O sea, si tiene parte para mí un buen equipo, tiene que ser un buen arquero, una buena defensa, un buen mediocampo y obviamente delanteros que, que la puedan meter adentro porque obviamente los partidos se ganan con goles así que el equipo tiene que, ter, tiene, que, tiene que tener un equilibrio en todo sentido, en todas las líneas así que para mí es muy importante también una defensa como un buen ataque y, y obviamente que, que el plantel en, en sí tiene que haber un, un plantel competitivo la idea es tener dos por puestos que jueguen más o menos de la misma forma para que haya una competencia sana y, y que pueda elevar día a día el nivel de los entrenamientos al nivel de los partidos para tú poder competir a gran nivel y, y tomando un poco las palabras de José y, y de Bastián, creo que se, se está mal mirada la tercera división que es amateurismo, yo, yo creo que no acá hay jugadores de la mayoría que han hecho 10, 8 años en cadete y que están acá y que para mí son profesionales yo los veo así, yo por lo menos entrenamos mi equipo que yo he estado, entrenamos de lunes a viernes y, y, y sábado se juega domingo descansamos el día sábado si, si se juega el sábado eh, descansamos el domingo, el lunes ya estamos entrenando entrenamos como, como cualquier plantel profesional del fútbol chileno así que para mí son todos los jugadores de la tercera A es, es, es profesional esa de ser amateurismo yo no lo llamaría porque los muchachos llevan ya muchos años jugando en cadete y para mí eso es profesional es profesionalismo, así que nosotros entrenamos de lunes a viernes como cualquier equipo profesional y le damos la intensidad eh, que, que, que cualquier equipo de primera división, segunda división, trabaja. Así que eh, solamente quería a, a, acotar eso. Y, y es muy importante que, que, que tengan esta oportunidad estos muchachos de jugar porque hay futuro, hay jugadores que, que sí pueden estar, como dijo Matías, en una categoría superior el día de mañana porque tienen todas las, las condiciones y las capacidades para solamente que hay que jugar y desarrollarla y demostrar. Y que, y que la gente de, de los representantes la gente del fútbol que ponga ojo con estos jugadores porque hay jugadores muy buenos que, que se merecen una oportunidad el día de mañana en el, en el profesionalismo Exactamente, bueno, agradecer al profesor Luis Pérez y a José Tomás Arancibia por, del Club Trasandino por esta entrevista eh, a ataque directo, les deseamos lo mejor en este campeonato que empieza eh, todos los éxitos también ya lo, lo digo como, como un hincha más de Trasandino y agradecer la invitación, profesor y José Tomás si tienen alguna palabra al cierre eh, son libres de hacerlo Bueno, eh, por supuesto agradecerles la invitación eh, es muy lindo lo que hacen de poder eh, llevar la comunicación a, a, a, al fútbol de tercera edición a la gente que está súper interesada en este campeonato, así que eh, darle las gracias por la invitación, un saludo, un abrazo para todos ustedes y, y, y los felicito por su, por su programa, Ataque Directo. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Bueno, igual muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, igual es lindo que hayan programas que estén dedicados a lo que es la tercera edición, que, que es súper poco vista, la verdad. Entonces que alguien esté preocupado y esté informando sobre lo que es la tercera, es eh, súper bueno en el fondo para, para que lo, la gente o los clubes, los jugadores, todas las personas que trabajan dentro de la división se puedan dar a conocer o también la gente puede estar informado de la división que prácticamente la, la información oficial, como se podría decir, es casi nula. Así que eso, muchas gracias y un abrazo grande muchas gracias también a ustedes Lo mejor de los, los mejores éxitos para todo el plantel, a todo el club transandino y a toda la ciudad de Los Andes, así que muchas gracias y continuamos Nico, ¿cómo están las redes sociales? ¿Qué no, ¿cómo van los comentarios? Sol Tobar, que coloca éxito al programa especial, especiales saludos al profesor Manuel Sánchez Alan González Alan Bordó, que coloca grande ataque directo, cariño, Gonzalo Prieto saludos ahí a ella. Amigo Ay, Alan de. Cariños a Gonzalo Prieto. Sí. El coqueto, don coqueto por excelencia, <risa> Gonzalito. Saludos uh -huh. también para el Big Boss Detail Directo. Mauricio Pérez, Manita Deporte, que coloca. Saludos, colegas desde Rengo. Un saludo ahí a Manita, que está atento a lo que se les viene el fin de semana ya. Eh, Marcelo Sánchez, que coloca. Saludos al Planeta Fútbol. Mi padre. Sí, estamos ahí bien. Estuve bien regaloneado hoy día. Ah. ¿eh? Bueno, y el profe Andrés González que coloca, saludos al panel un saludo ahí al, al profe, padre. Saludos profe. Padre. Ah, mi. saludos también para él. Que también está esperando, está atento ahí a lo de hoy porque son los rivales que les toca enfrentar. <risa> sí, exactamente. Y bueno, hablando de, de María. <risa> estaba de chiselado. Claro, sí, sí. estaba ahí de, de espía. Los espías, así como los espías de San Faoli que, que una vez uno hasta se vistió de monja, de, de, de guardia de seguridad. No, eso es, digamos, es un, es un trabajo entretenido, pero muy uh -huh. arriesgado. A, al límite, digamos, al límite de, de lo que puede ser una golpiza, digamos, de, de cierta forma. Pero bueno, eso es lo bonito del fútbol, que tiene esas cosas. Y también hablando de Manita Deportes de Rengo, eh, hay una renovación de Mitchell Lagos de, de Deportes Rengo. Es un, se renueva para la temporada tercera, Nicolás. Sí, bueno, es uno de, de los grandes baluartes que tuvo el campeonato pasado. Eh, ellos están eh, atentos, como nos decía Manita, están ansiosos por, por qué empezar el campeonato. Eh, eh, tienen grandes expectativas. Bueno, son, eh, se enfrentan a rivales que, que ya son muy conocidos para ellos. Entonces eh, se viene un, un, un, un entretenido campeonato para ellos. Este Hay goles garantizados para el cuadro Oro y Cielo, así que bueno, esperemos que sea una gran temporada para, para Michel Lagos, porque como lo decía el profesor Luis, es muy importante a los jugadores de la categoría poder mostrarse, decir, ¿sabes qué? Yo estoy aquí por algo, porque es muy de repente, eh, si bien la, la tercera división la organiza ANFA, que es la Asociación Nacional de Fútbol Amateur. En la práctica esto ellos entrenan como profesionales, tienen un régimen eh, como profesionales, entonces ya eh, es una vitrina importante para poder relanzar eh, las carreras profesionales. Y bueno, eh, don poeta, del relato a José Ángel antes de que tenga que irse a su reunión, ¿qué nos puede comentar de, de esta situación de, de Michel Lagos? No, si, no, profe, no se preocupe, si saben que tengo que estar hasta el final del programa, así que tranquilo. Ya saben. <risa> eh, bueno, sobre la situación de... de ya me estoy echando el No, profe, al contrario, que quiero que de, sea... Que yo eso, también, que, extraño, señor. Quiero que sea responsable con sus compromisos. Poeta, no, no, pero es necesario yo que se que también. Es de emergencia, así que yo tengo que cumplir con mi primera responsabilidad que estar acá. Ah, bueno, bueno, sobre lo de lo de Michel Lago la verdad es que lo decía Nicolás, es uno de, de los... De los baluartes, la verdad es que, que se mantengan los jugadores en, en base al, al proceso de los equipos Es bueno porque también te va enriqueciendo a los que van llegando De lo que significa el, el equipo, te van empapando De lo que significa jugar en una institución La verdad es que se, se agradece este tipo de cosas lamentable Que todavía sea por, por tan poco tiempo la carrera de un jugador en, en la tercera división Ya que no tenemos luces del tema de lo que es el, el límite de edad la verdad es que creo que ya pasó colado en lo que será esta temporada, pero pero la verdad es que se agradece este trabajo por parte de las instituciones de preocuparse de esta de estos jugadores que, te insisto, son los que te empapan de lo que significa una institución, que son la, al final los que te envalentonan a decir, oye, no estoy en un, en un club tan de medio pelo, sino que estoy en una institución que viene hace tiempo peleando, que tiene las ganas, que tiene la ambición y que quiere ir más allá, que quiere apostar. Ayudar al profesionalismo, que al final es la meta de todos los clubes que participan en la categoría. Sí, eh, Basti, ¿cómo ve usted esta situación de las renovaciones de los jugadores, de que se les dé esta, esta chance de poder continuar un año más, sobre todo los que están en el último año? Me parece bien, porque finalmente terminan siendo como emblema de la institución, y así como dijeron, también empapando a los nuevos jugadores de lo que representa la institución. Aparte, estando tan reiteradamente en un mismo club, también se hacen un nombre dentro de la zona, dentro de los hinchas y también son mucho más reconocibles, más que como jugador ahí ve la zona, también como, pongámoslo de esta forma, como el, el producto del jugador, que es mucho más identificable y uno dice, como ah, Michel Lago, el jugador de Rengo. Claro. Sí, pasa, eso es muy importante que se generen esa, esa como en Italia se dice las banderas, las bandieres, que son los buques insignia de los equipos, que son los, los jugadores importantes, que le dan una identidad y que también sirve para empapar y plasmar de todo lo que es la idiosincrasia de, del club a los jugadores. Nico, ¿no? Ah, sí, sí. sí. Y bueno, también Rancabo presentó sus últimos tres refuerzos para la temporada. Ya estamos al final, está comenzando este... Este campeonato ya los clubes están haciendo los últimos movimientos, las últimas preparaciones para ya dar este inicio y ya va a ser la, este es el último capítulo en el cual vamos a estar hablando de la previa, del supuesto, vamos a estar imaginando las cosas ya porque desde el próximo miércoles ya vamos a tener cosas concretas, muy sí, concretas. Sí, bueno, eh, lamentable sí que hayan muchos partidos en, su, en simultáneo porque uno sí. lamentablemente va a tener que decidirse por, por ver uno u otro. Eh, porque por ejemplo allá en la zona de ellos eh, Rascagua Sur juega a las 12 del día me parece uh -huh. y eh, San Joaquín está jugando a la misma hora el sábado según no sé, ahí va a tener que decidirse por cuál partido ver, pero, pero bueno entretenido, esperemos tener por ahí algún compacto, que, que se pueda ver eh, algo, porque por el momento no todos eh, los partidos tienen un... alguien que los va a transmitir, así que esperemos que, que todo eso se defina pronto. Sí, va a haber que poner unas hartas pantallas, o sea, un teléfono, la pantalla, el computador, y bueno, obviamente eso para poder ver fútbol y tener un análisis más importante. Poeta, ¿qué, ¿cómo ve esta, esta, bueno, no solamente lo de Rancagua Azul, sino que también la, la preparación que han tenido los clubes a nivel general en la tercera A. A ver, bueno, eh, primero... Desearle el mayor de los éxitos A, a todos los clubes de, Que van a empezar este, este periplo Por la tercera A Un saludo también a, a Camilo Olmedo Que está vinculado ahí a Marcagua Sur para esta, para esta temporada Y la verdad es que Mira, el, el tema de, de hacer refuerzos a, a última hora La verdad es que yo lo, yo lo veo Desde de, de dos puntos de vista Donde nunca me puedo decidir Porque, está bien Son eh, refuerzos o incorporaciones la verdad, yo prefiero decir incorporación, el refuerzo para mí es un jugador calado. Por ejemplo, no sé, porque, que el mismo Michel Lagos haya llegado a Barcagua Azul eso para mí es un refuerzo, sin desmerecer. Pero, pero el punto es que presentarlos a, a última hora, la verdad es que tengo ese, ese doble sentido de, por ejemplo, ya, yeah, el DT rival, a lo mejor no me va a saber leer, eh, las primeras veces que lo coloque, pero también juegas un poco en contra, y, y usted, profe Manuel, debe, debe saberlo mucho mejor, con el tema de que puede llegar también un poco frío a la acoplación del sistema táctico. Entonces, a mí me, me causa un poco de, de ruido, a lo mejor, claro, se pudieron haber complicado las negociaciones, vaya a saber uno, hay, hay muchos motivos por, por los cuales llegan a última hora, pero la verdad es que es bueno para una institución que se nota que está trabajando seriamente, que de verdad está poniéndose el pantalón de... ...de que al menos empieza a decir desde ya candidato... ...porque al menos eso, eso se ve como trabaja... ...pero tengo ese, ese, ese cierto resquemor... ...de los jugadores que llegan a la última hora... ...pero insisto, el mejor de los éxitos... ...y a ver si, si logran en, en, engranar rápidamente... ...con lo que quiere proponer el, el DT para esta temporada. Sí, eso es muy importante respecto de los jugadores... ...que se incorporan ya en, en fases avanzadas de la, de la preparación... Obviamente hay, yo creo y coincido con muchos colegas, de que hay jugadores que no necesitan mucha digamos, mucha adaptación, que se poco menos se bajan del avión y te rinden, como lo, lo pudo ser en su momento Falcón en Colo Colo, Victorino en la U, que son jugadores que llegan, se bajan y rinden de, inme de inmediato. Pero también está la, la otra arista, digamos, de, de, esta, de este tema, que los jugadores necesitan cierto eh, tiempo, que un tiempo igual relativamente prudente para poder adaptarse a las ideas del, del entrenador. Porque claro, o sea, un equipo, un jugador, por ejemplo, pongamos el caso que está en segunda profesional y está en un equipo que está, que, que su meta es no descender, entonces esa idea de juego, ese modelo de juego del entrenador va a ser distinto a, por ejemplo, si llega un equipo de tercera división que va a buscar el ascenso. Entonces esa adaptación de quizás de tener cierto, cierto orden, ciertos hábitos en la cancha van cambiando mucho de entrenador a entrenador. Por eso es muy importante que en la formación los jugadores puedan vivenciar ese abanico amplio de todas las alternativas que pueden tener tanto en, a nivel táctico, de, de saber jugar arropadito, saber jugar al contraataque, de saber tener las nociones de lo que es proponer. Entonces eso le va a generar una adaptación eh, menor a, a cuando llega un nuevo equipo. Sí, con respecto a eso, se me olvidó, se me fue a preguntarle al profe, porque eh, por ahí vi en, el, en, en los goles que mencionaban del partido amistoso que tuvo eh, Trasandino con San Luis. Vi que Carlos Beck marcó, eh, me sorprendió porque hace un par de semanas estaba en el Autaro de Win, Como usted decía, no, bueno, profe, ¿sabes? ahí un equipo de segunda división que, que, bueno, el año pasado había ascendido por temas administrativos y todo, todo el problema ahí. Eh, se quedó en segunda división este año hace un par de semanas como les digo, lo vi en la, nomina, en la nómina de, de los jugadores y ahora lo veo que marca en trasandino entonces se me olvidó preguntarle por esa incorporación que, eh, que fue uno de los goleadores de la tercera B eh, antes de la pandemia en Municipal La Pintana, así que eh, eh, sería eh, si es así de ser así es una gran incorporación y, y es gran competencia para, para José Tomás Claro, que es lo que pasa por ejemplo jugadores que saltan a un medio más competitivo, que por ejemplo estás jugando supongamos en la tercera A y, y vas a un equipo quizás de primera B y el problema de adaptación no es la diferencia de categoría. Eh, muchas veces que estuve en tercera hasta en un equipo que va a pelear el campeonato va a pelear el título y llegas a uno de primera vez que, que estás protegiendo la categoría quieres mantenerte ya la digamos la, el, el ordenamiento táctico cambia porque ya tienes que ser más defensivo tienes que hacer muchas funciones sin balón entonces eso ya eh, digamos es una adaptación que tiene que el jugador traerla de manera innata tiene que saber adaptarse a las diferentes situaciones y a los diferentes modelos de juego que pueda tener eh, cada entrenador eh, Basti, ¿cómo lo ve, cómo ve usted esta, esta digamos, esta, este movimiento del, del mercado, estos jugadores que van como ascensor, que suben una categoría, después bajan, después se mantienen? Es, es complicado usted que lo, también, que a, eh, también está, va a jugar este año, eh, ese es proceso de adaptación eh, es muy complicado para el jugador y, y, y, y tampoco estoy considerando el tema de cambiar de ciudad. Solamente estoy hablando de, de categoría. Sí, yo... Creo que tiene que ver también con una motivación que va llamada lo intrínseco y obviamente rescatando los aspectos tácticos que tú mencionas que también influyen mucho. Porque genera una dinámica grupal y también una especie de idiosincrasia de equipo, que es lo que tú mencionabas antes. Que tiene que ver con chuta ya, cómo funciona acá, cómo me relaciono con mis compañeros, cómo me relaciono con el técnico, qué tareas son las que me dan. Entonces, claro, está este cambio táctico, está este cambio de equipo y todo lo que involucra también a nivel mental si pues yo digo, con mucha gana mucho ímpeto un equipo que está por o sea manteniendo la categoría solamente porque siempre pelear los descensos como yo soy capaz de imponerme grupalmente frente a toda una organización o a toda una cultura organizacional que me dice todo lo contrario eso es, eso es muy importante y tiene y podría, bueno, podríamos estar analizando eso eh, mucha, mucho tiempo eh, pero tenemos no, redes sociales o quiere, con, haga, quiere argumentar algo con respecto a lo que dijo usted eh, le hago la pregunta al aire ¿Pasti va a jugar este año? Sí, oh, sí se voy a jugar Muy bien wow. muy bien. ¿Sí? Camisetas para todos, del eh. gasolero Extra, extra, extra <risa> sí, ahí. Bueno, o, a, o, al menos, o al menos Un bonito de gas Sí, <risa> <una joya. risa> sí bueno. Considerando que, que Este invierno es más frío que el anterior Y aquí, <risa> es <que> estoy, <risa> <congelando>, <risa> y aquí estoy congelándome O sea, es, es que hay que considerar eso también Y vamos con nuestra segunda Tanda de auspiciadores Comienza usted, poeta, me parece, ¿no? Si ¿Puede aguantar un minutito? Ya, sí, bueno, un bueno, extendamos y sí, vamos a extender un poco el, el asunto. Sí, porque lo vamos a explicar eh, porque hay un tema de coordinación y cuadrar ahí todo el asunto de las gráficas. Bueno, vamos a la red Sí, vamos a la red social sí, vamos, la red sí. tan, bueno, tan del asunto. Bueno, el profe Víctor Toledo que coloca saludos al gran poeta y pregunta si tiene alguna novedad de la tercera vez ya. Uf, Se nos adelantó un poco el profe. Offside. sí, sí se, <risa> se nos adelantó un poco. De, dejémoslo de, para de... De después. Bueno, no vamos con va a la de pregunta la... que hizo entonces Pedazo de Dice, Opaio. consulta, ¿está autorizado a ingresar para ver los partidos? Esa es una gran pregunta y la verdad es que tengo que esperar el proceso de acreditación si voy a tener mi respectiva creencia si, si me la dan, voy a poder entrar, bueno y también depende de, de los clubes por supuesto que tienen el derecho de admisión, pero mm -hmm. al menos la voluntad está que eso es lo más mm -hmm. importante creo yo yo creo que en los clubes mucho muchos está la foto de Poeta con dardos ahí. Pum. <risa> <risa> ¿Sí? Bueno, pero también no, la pregunta no, puede... No no, no, no, no, creo que tanto en los clubes, ¿ah? ¿eh? ¿No? Yo creo que más en SACI Uf, ah, como que, como que Sí, porque también hay en otros clubes que tienen así como un armario como Helga, Bataki con Arnold. Con, un, con una... Un, un, un, un, un, es en un, reverencia, sí. Claro, un mono de, de poeta. Bueno, pero ¿sale? sabemos que, que, sabemos que Magula es bienvenido poeta. Sí, por eso. Sabemos que es bienvenido en muchos lados, así que claro, eh, eh, hay que aclarar eso de, de que en Sacie puede que tenga el, el vudú. Así que uh. si, si realmente siente pinchazo poeta, no es porque se esté contracturando no tenga un micro de carro Usted ya sabe porque ¿Qué? Exacto. No, mira, mira, mientras sean pintazos, si no me peguen en la nuca, estamos. Ah, wey. Pero la, la pregunta más en general, ¿hay acreditaciones para, para cubrir la tercera? O, o para ir a ver. O gente en general. O gente en general se puede ir a ver. No, hay, hay acreditaciones. Hay acreditaciones de prensa. De hecho, salió el miércoles, si no me equivoco. O sea, per o sea, perdón, ayer eh, Ayer martes o el lunes en la noche, no, no estoy 100% seguro pero, pero sé que ayer ya estaba el tema de la, de la acreditación que es para prensa Está sí. y de hecho es hasta el hasta el 31 de agosto para la gente que quiera acreditarse Como transmisiones no para ir a ver partidos, por supuesto La, la idea es informar que no nos quiten los cupos a los que queremos difundir la categoría pero hay un proceso de acreditación que pueden ver en TerceraDivision.cl lo que, por lo demás, aprovecho la pasada de mencionar que están haciendo un buen trabajo en lo comunicacional siempre he dicho, cuando se hacen las cosas mal, se dicen, y cuando se hacen bien también, se dicen, así que de verdad eh, esta pasada al cargo eh, o sea, eh, al mando del de señor Medina, la verdad es que me está gustando bastante, sobre todo en el aspecto comunicacional que estaba tan al debe, es como un pequeño paso para Anfa y un gran salto para la tercera división Yo al menos así lo, lo veo Pero al menos eh, se ve que Se está viendo por buen camino Falta el tema así de las redes sociales Pero vamos pasito a pasito no, no, sé, no quiero ser conformista Pero hagamos las cosas bien Así como un invitado que tuvimos Que ya no está en la presidencia de ANFA Dijo que iban por la perfección Parece que ahora el señor Medina es el que sí Está yendo un poquito paso a paso en ese camino Podríamos decir entonces que es un paso también para la reconciliación de Poeta con Anfa. Oh. Oh. o sea, o sea yo, yo nunca he estado peleado con estado, estuve con ni siquiera, ni siquiera con, con Martino sé si él, él se peleó solo él se dio el lujo de, de amenazarme solo, solo. Entonces, la, ver, la verdad solo. Yo, yo nunca he estado peleado con nadie yo nunca he toxic. Nadie. Yo, yo, solamente digo, yo, yo solamente digo las cosas como son digo las cosas como son y eso no le no le gusta. A la gente no le gusta cuando cuando averigua que es el ladrón que, eh. que anda que anda buscando siempre la mala, a la gente no le gusta, entonces la verdad es que la gente tiene que saber quiénes son los que están arriba, quiénes son los que están dirigiendo, quiénes son los que están moviendo los hilos. Solamente fue eso. Ahora si él se da el lujo, insisto, de, de amenazarme, incluso amenazando mi carrera, incluso amenazando mi integridad física, allá es él. Pero yo Sigo en la misma parada y la verdad es que, te insisto, se están haciendo las cosas bien y si siguen por esta línea, la verdad es que no hay mucho más que decir, solamente van a llegar eh, felicitaciones y buena onda para ellos. Muy bien, sí, me parece. ¿Cómo van los comentarios, Nico? Bueno, eh, un saludo a Alonza que dice, Gonzalo Prito dice, saludos coquetones, el fin de semana veré eso y poeta, cruza los dedos. dice. No, que me estás cruzando el otro. Confío en sí, mi trabajo Va a entrar nomás, sí. Sí, no, pero le, le hacemos recordatorio también, dijo Gonzalo, que le recordáramos. Ahora ¿Recordamos se lo, rego, se a lo volvemos a recordar. Ah, sí. Gonzalo, las credenciales. Sí, la, la, las credenciales. Sí, ya que ya que no. El rey de los coquetos, sí. Que, que hay que tener perso, pa, pa, pa. Va a llegar poeta con una bazuca. Sí. Sí, ¿qué más <risa> y... Angélica Altamirano <risa> y Coloca, qué bueno verlos. Eh, me emociona recordar a mi hijo Jean-Pierre en. Tan entretenido programa, éxitos, excelente espacio. Un saludo, un saludo para ella. Bueno, eh, David Manrique es un ex-gire, Calerita. Hay y un gire en todos lados. Eh, me, me dice saludos, hermano. <risa> Cualquier cosa, Manrique está disponible para quemar el último cartucho. Abrazo de gol hermano. Un saludo ahí a Calerita, que quizás dónde va a estar este año. Esperemos que. Que arrochando fútbol por alguno de los clubes. Ahí. Sí, también mandamos un saludo a nuestro capitán Mauro Lara, que ha estado por temas oh. laborales, no ha podido venir. También giré. Ayer estuvimos compartiendo un, un rico almuerzo, una rica ensalada a la hora de almuerzo. Ah, ya. Sí, ¿Sí? Salos como siempre. Muy bien, lo sé, lo uh -huh. sé, lo sabemos. Sí, aunque la otra vez Camilo Olmedo contó otras cosas, pero bueno. No, montar en programa. Últimamente estamos muy sanitos. es que hay que estar sanos. Ya, hasta yo he bajado como 12 kilos. 11 kilos. Wow, sí. Bueno, no sabía que las papas supremas eran saludables. Ya. Gracias. Sí, bueno, ¿a no? ¿A cuánto? Estábamos esperando para mencionar, ya que estábamos hablando de cosas saludables, ¿qué más saludable que.? Tomar agua y qué mejor con nuestros amigos de AquaAntu, a quienes se encuentran en Instagram como Aqua.antu. Y te recordamos, por supuesto, que tienen despacho gratis por todo Santiago. Las recargas tienen un valor de mil pesos, pero desde 4 en adelante tienen un valor de 2500 pesos. Donde puedes hacer tus pedidos al más 569 45 55 67 40. Recuerda, la mejor hidratación con nuestros amigos de aqua Antu porque aunque esté lloviendo, aunque haga frío. Nunca hay una excusa para estar bien hidratado como nuestro amigo Fakir, que es nuestro Aquaman. Recuerda, ¿dónde puedes hacer los pedidos? Al más 569-4555-6740. La mejor agua con nuestros amigos de agua Antu. Y paso el, el dato, eh, Bastián se, se nos cayó por problemas de luz. espero Parece que, que no se le corta la luz. Ese corte para acá, porque yo sí. quiero estar en el programa, la verdad. Porque le vi como a nieve, así como, uh se le cortó la luz. Sí, bueno, recordar también que wow. eh, estamos frente a un anuncio de, de temporal. Incluso vi en esta, en estos pronósticos que hacen extendidos, que el día de martes puede que hasta caiga nieve. Uf. Menos 5 grados va a ser el, el la temperatura mínima el martes, así que hay que abrigarse y obviamente, digamos, subir la temperatura del cuerpo y cómo lo vas a hacer con un Bazar Cafetero, el café más rico que, que tenemos, excelso, tostado medio, tostado fuerte, tostado suave también y los chocolates sin azúcar más deliciosos, dónde los puedes encontrar en Bazar.cafetero y si quieres nuevamente ir al grano, literalmente, eh, los puedes contactar al, al WhatsApp más 56 4102 Repito, el número más 56 97, eh, 4102 Ahí sí. El Instagram y el Facebook también es Bazar Cafetero, los mejores cafés de grano molido y los puedes eh, adquirir. Para los que duermen poco y sueñan mucho, Bazar Cafetero. Mira ahí, poeta, con su, su café. Se lo tomó ese, ¿no? Eh, se lo, se lo regalaba y... Ah, ya, muy bien, sí bueno, yo traje ellos, ellos, viven, ellos viven más al sur, así que lo necesitan mucho más que yo Claro, bueno, yo tomé café, también traje mi, mi café eh, Lo tomé en esta copa porque era ocasión especial Porque venía trasandino entonces Había que ah, brindar ah, ah, ah, yo, yo, yo, yo, yo, yo pensé no, no, no, que estaba alcohol, tomando no, no, no Era un parco con sabor. Frío. No, no, no es una copa. es una copa Pero era café, pero el tema que <tú> se enfrió Así que tomar café ¿lava? no es muy agradable Uf. Sí, así que va a ser cafetero. Ahí vemos a Manuel cuando tenía como 10 kilos de sobrepeso. Así que <risa> continuamos. Y la semana pasada hubo sorteo y se confirmaron los equipos de la tercera vez. Pero Ah, antes podríamos... perdón, me adelanté a la upside Offside para mí. Side, upside para podríamos, mí. ¿Podríamos revisar la fecha? Sí, perdón. Opside, sí. Bueno, eh, en el Grupo Norte, el día sábado a las 4 de la tarde, juega eh, Municipal Mejillones con Brujas de Salamanca en el Estadio Municipal de Mejillones. El mismo día sábado, por el Grupo Centro, a las 12 del día, eh, hay dos partidos. Rancagua Azul juega contra Municipal Santiago, en el Estadio Guillermo Saavedra. Y Real San Joaquín juega contra Trasandino de los Andes, a las 12 del día, también el día sábado, en el Estadio Nelson Ponce. Ahí pueden ver la gráfica. Ahí. Muchas gracias. Sí. Eh, bueno, El día domingo, eh, lamentablemente, hay muchos partidos a la misma hora. Oh. por el grupo norte, a las 3 de la tarde juega Deportes Vallenar versus Provincial Ovalle en el estadio municipal de Fre Freirina, Freirina. Sí. Eh, el mismo domingo eh, por el grupo sur eh, a las 3 de la tarde juega Deportes Pilmahue contra Provincial Osorno en el estadio Matías Vidal Pérez y eh, por el grupo centro a las 4 de la tarde un partido que va a ser el que voy a ver eh, juega Escuela de Fútbol de Macul contra eh, la Pintana Unida eh, uh -huh. a las 4 de la tarde en el Estadio Municipal de Peñalolén. También juega eh, Lota Schwager contra el nuevo Lota Schwager uh -huh. eh, contra Deportes Rengo en el Estadio Federico Schwager y Provincial Ranco a las 4 de la tarde también contra Deportes Linares en el Estadio Centenario. Centenario si sí, quiero mandarle un afectuoso saludo a mi amigo Franco Toledo, asistente técnico de Macul, que debutan en el Estadio Peñalolén. Así que todos los éxitos para usted. Eh, hermano mío Y Manita Nos dice que pueden agritar a 10 Pero solamente pueden entrar 4 por medio Exacto no, está bien ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué le parece a esa medida, poeta? No, o sea, o sea la, la verdad es que se A ver, son 10 son personas y 4 por medio La verdad es que yo, yo me imagino que se está considerando Dos transmisiones Cuatro personas mínimo para una transmisión Y dos fotógrafos Yo creo que que no, no va más allá de eso, pero la verdad me parece bien si al final no podemos eh, todavía confiarnos de, de que ya hay, me, hay menos contagios, etcétera, etcétera, pero están saliendo nuevas variantes todavía alrededor del mundo, entonces hay que ir paso a paso, la verdad es que me debería a decir no, no quiero convertirme en el profeta del relato, pero me debería decir que tal vez podríamos tener gente eventualmente para la final de, de, la, de la tercera a, o eventualmente para lo que son las últimas dos fases del, del torneo puede que, puede que vayan por ahí los tiros pero la cantidad de gente me parece completamente idónea a lo que a lo que estamos viviendo y además te insisto no, no, no nos podemos confiar la verdad es que encuentro que 10 personas está, está bien o sea dos, dos transmisiones cuatro personas más dos fotógrafos creo que que estaba, que estaba bastante dentro de lo que de lo que podíamos esperar algunos podrán decir que a lo mejor el año pasado eh, había más puede ser puede ser pero este trabajo un poco más esquematizado habla, insisto, muy bien de cómo está trabajando anfa de cara a lo que va a ser el torneo. Y la verdad eso es lo que más me gusta. Sí. Eh... Va, va a quedar para la Este programa ha hablado bien de AMPA prácticamente todo el programa. Sí, sí. Y se vio la profecía. Bueno, recordar también ah. que, hace, que hace un par de semanas Poeta nos dio una ilustración de lo que, de cómo mutan la, las cepas de de todos los virus en general, no solamente del, del coronavirus. Así que quedamos bastante informados respecto de eso. Y ahora sí, porque fuimos al bar y efectivamente estaba adelantado. Sí. Eh, primero estaba adelantado el profesor Víctor Toledo, que le mando un saludo también. Y ahora que he adelantado yo porque me eh, me apresuré, digamos, la ansiedad me comió, me comió por dentro, pero hay que saber controlarla y canalizarla de manera idónea. Así que eh, ahora sí, con bombos y platillos, tu -tu -tu -tu -tum. Hay, club, hay, o sea, hay clubes designados y hay tercera vez, señoras y señores. Bueno, y, y hay grupos como, como lo pedía Poeta, o sea, no van a haber grupos dispares, que eso es lo más importante. Sí, ah, bueno, el Basti nos manda saludos desde el más allá porque <risa> en él tuvo un corte de luz, así que un aplauso para en él también porque... Un aplauso y medio. Sí. Gracias. Ya. Ok. Eh, Basti, muchas gracias eh, por su, su regreso. Lo esperamos justo <risa> cuando íbamos a hablar de, de la tercera vez. Claro, que esperamos, que lo esperamos tanto para que pasara esto. Dios mío, en él. En, en el problema. Ya. continuo. Gracias. Es, ya, sí. Están los 24 definidos para el año 2021 y obviamente hay grupos pares, que era la gran... El, el, gran, el <coughs> disyuntiva, la gran... Eh, digamos, duda existencial que tenía José Ángel, el poeta del relato la semana pasada, o pasada fue, ya no ha ah, pasado sí, porque no, no me acordaba que, que habíamos tenido un capítulo, digamos eh, que no estuvimos una semana, pero fue la semana pasada que estaba bastante con esa duda existencial, porque eh, era la reunión la semana pasada. ¿Cuál es? ¿Cómo son los grupos, Nico? Eh, sí, quedó conformado por seis grupos, el grupo norte eh, quedó conformado por Unión Compañía, eh, Deportivo Valle eh, Atlético Oriente y Cef Copiapoque, bueno eh, Atlético Oriente que es de la región metropolitana eh, va a tener un grupo duro, un debut duro porque recordemos que es debutante en la categoría, entonces bueno pagó el, el, el, noviciado. el noviciado, pero todos los debuts duelen claro. <risa> Bueno, en el grupo eh, de la Región Metropolitana 1 eh, Curacabí, eh, Clan Juvenil, que otros de los debutantes Cultural Maipú y Provincial Talagante Que vuelve también de, del castigo Al igual que Copiapó Cumplió el año de, de castigo que tuvo eh, Grupo 2 de la Región Metropolitana Quinta Normal Unido eh, La Granja, Gasparín no. Gasparín no. y Aguará Nicolás no, bo. Simón Bolívar. Acuérdense que hubo polémica en la semana. Ahí sí, Quinta eh, Normal eh. Unido. Bueno, eh, a ver. nosotros nos guiamos por, por la gráfica aquí A ver, que, a ver, ¿qué pasó? Que nos promociona eh, CF3. Y bueno, y ahí Fue como un show en la semana el, el tema de, de Quinta Normal. Porque eh, en primera instancia, ese era su nombre. ¿Sí? Para, para representar a, a, a. O sea, para. De la institución en base a la, a la categoría. Pero esto había sido un acomodo porque siempre había sido Simón Bolívar. Claro. No me preguntes por qué no. No sé si viene de esa institución que están haciendo y que quebró, pero el punto es que eh, se llamaba Simón Bolívar. Y de hecho, eh, bajaron todas las publicaciones correspondientes a Estados Unidos, bla, bla, bla. O sea, sí, claro. Y se va a llamar efectivamente eh, Simón Bolívar. Así que para dejar esa. esa esa acotación viene en claro para que la gente no se confunda, no, no está Quinta Normal unido, sino que es el mismo equipo, pero que se va a pasar a llamar Simón Bolívar como debería haber sido desde un principio. No, no sé bien por qué se produjo esto dentro de, de AMPA, pero al menos tenemos una un tema más claro y por supuesto también el tema de, de los nombres para que no nos confundamos de cara a, a próximos programas también. Bueno, es que ANFA pide eh, una antigüedad del nombre, quizás Simón Bolívar no tenía una antigüedad, nosotros cuando ingresamos como Yere también nos íbamos a llamar de otra manera eh, al principio, pero al final después conversamos con ANFA y y no se aceptaron tener el nombre IRE desde el principio, porque no teníamos la antigüedad Teníamos solamente dos años, creo que son Cuatro años de antigüedad, quizás por eso Pero bueno, Simón Bolívar había Participado con ese nombre en el Campeonato semesport. Había con el Nombre Simón Bolívar, claro, así que era Llamaba mucho la atención que ellos participaban En el campeonato con el nombre de Quinta Normal Pero bueno, ahí hacemos la corrección Y es Simón Bolívar, La Granja Gasparín y Aguara Los los clubes de ese grupo. Recordar también a Simón Bolívar como el gran libertador de la Latinoamérica, obviamente que <risa> ayudó a, a emancipar toda ese, emancipar a la zona del yugo español y también no re, como recordar el, que lo mejor ya se está haciendo Simón Bolívar está creciendo <risa> hey, eso, sí. es, ven a ganar, ven, ven a, a, ganar, ven a eso no, no puede pasar, está el himno listo del club eh, <risa> sí, con un, loco, un, loco. un saludo para ellos, con, con mucho respeto, obviamente. Con respeto, bueno, con respeto. ¿eh? Eh, el grupo eh, de la región metropolitana que sigue también es Tricolor de Paine, Municipal Puente Alto, Deportes Pirque y Deportes Rancagua, que era uno de los equipos que Manita nos decía que había que poner mucho ojo porque es una institución que también está haciendo las cosas bien. Bueno, y los grupos del sur, que son los que siempre dan mucho que hablar. En el grupo sur 1 Está uno de los que se decía Que iba a estar en la zona de la región Metropolitana uh -huh. y al final se fue al sur nuevamente Que es Chimbarongo San Pedro de la Paz que es un debutante Colegio Guillón que es Uno de los grandes candidatos uh -huh. como siempre uh -huh. en la zona sur Y Deportes Tomé Y en el grupo sur 2 Está Deportivo Mesa Otro de los debutantes Walki, eh, Nacimiento y Mayeco Unido es Mayeco también. Me llama la atención que pase del Grupo Región Metropolitana 1, 2 al 6. Sí. Eso también me sorprendió. Bueno. Eh... Zonas. Era, eh, nada que decir. Anfa Cosas. Yo no, Gracias. No, no. No voy a decir nada respecto a nada. No, no, no me voy a meter en la denominación de los nombres. Para bueno, que... Sí, poeta. Ya he bien de, de Anfa todo el capítulo Sí El que... sí, bueno, eh, no eh, eh, profe Manuel buscando no hable, man, Yo no estoy buscando nada Me llamó la atención nomás, más bueno, observadores, hay que observar, hay que analizar bueno, leo, No sé, y... me, me llamó la atención No, hombre es que a lo mejor, no sé Cuando vieron los, los nombres A lo mejor se sacó los lentes la persona Y vio muchos más grupos, puede ser Claro, o fue el último que se, El grupo que se, se conformó al final Como las mesas de votación Claro. Sí, un saludo para CF3. Que nos... Fantasma, etcétera. Sí, nos mandan un saludo para sí, CF3. Bueno, que como ya lo, lo mencionamos CF3, que nos, nos ayuda con la gráfica y, Saluda y esta también noticia, Alexis. Sí, que dice: Las ausencias que también sorprenden son las de eh, Comunal Cabrero Comunal... y Conchalí, Conchalí que causó bastante revuelo en la semana. Nos quedamos sin el, el Chica Rica el Chica Stadium. Stadium. Sí. No, pero se mandaron conferencia. Se mandaron una conferencia eh, declarando sobre qué es lo que opinaban al respecto. Sí, sí. De hecho, hasta la, hasta la tenemos por acá. Sí, ahí, bueno, eh, para los que no están informados de la situación, eh, habían 26 clubes que postularon y hubo dos que, que, que no quedaron en la tercera vez y son dos históricos que es Comunal Cabrero y Conchalí. Buenas eh, noches. Ahí está la Sobre vez. la reciente exclusión de FC Conchalí del torneo nacional de fútbol de Amateur para este año 2021... FC Conchalí desea informar lo siguiente. Quis, quisiera comenzar este comunicado haciendo un poco de historia, en donde hace prácticamente siete años atrás, específicamente un 14 de octubre del 2014, fue creada la Agrupación Social, Cultural y Deportiva FC, la cual hace exactamente cuatro años es el único equipo de fútbol de la comuna que se encuentra afiliado a la Federación de Fútbol de Chile y que actualmente representa a los habitantes de la comuna de Conchalí en el Campeonato Nacional de Fútbol de Tercera División, bajo el nombre de F.C. Conchalí. También quisiera hacer mención que esta se creó tras el anhelo de los hermanos Cofré, Cristian, Claudio y Héctor, actuales integrantes de nuestro cuerpo técnico y quienes me están acompañando, los cuales, a través del trabajo deportivo y social que realizaban y realizan en su escuela de fútbol, fueron quienes concretaron la idea de formar un equipo de fútbol que entregara oportunidades a los jóvenes y niños de la comuna de Conchalí. Para desarrollarse a través de la práctica del fútbol, una vez que ellos constituyeron la agrupación, fui invitado a sumarme a este gran proyecto, asumiendo orgullosamente y con responsabilidad el cargo de presidente de esta, en donde también... Se pudo incorporar don Rolando Masao, nuestro actual secretario, y la señora Julia Fuentes, nuestra tesorera, con quienes logramos ingresar al Fútbol Federado de Chile. Nuestro acercamiento con la Alcaldía y el Consejo de la Ilustre Municipalidad de Conchalí se debe principalmente a que nuestras raíces están en Conchalí. Hemos nacido y crecido en esta hermosa comuna, por lo que no podíamos estar alejados de esta. Razón por la cual solicitamos reuniones de acercamiento al municipio para presentarnos y trabajar en conjunto. Luego de entregar solicitudes y concretar algunas reuniones, logramos conseguir por parte del municipio la infraestructura. Facilitándonos el polideportivo Conchalí, ubicado en la avenida Independencia, para efectuar nuestros partidos de local... Y, y efectuar otros entrenamientos sí, eh, otros. bueno, ahí podemos no ver que no es un club de, con de, bastante de, historia, de, con, de, historia de, este, con Chalí de, que, de, que de, como bueno, de, eh, como decía como fue la noticia es que eh, hubo, digamos una descoordinación, dicen o que la alcaldía no logró hacer los trámites necesarios para poder acreditar tanto los recintos y poder aceptar la participación del club, por lo que quedaron excluidos, dejando a una comuna un foco de desarrollo de fútbol importante fuera Sí, bueno, fue, el tema fue que eh, ellos solicitaron eh, la revisión, eh, por lo cual el, el, el municipio eh, reaccionó tarde y recién un día antes de, de que se cerraran las postulaciones eh, tuvieron todo aprobado. Por ende, no alcanzaron a, a entrar dentro de los clubes que estaban en aceptados para que le revisaran todo. Así que eh, es muy lamentable lo que lo que pasó con F, con Chalí porque eh, es un club que tenía la semana pasada conversábamos del, del estadio nuevo que tenían eh, hubiera sido bonito eh, ver fútbol en esa cancha claro pero bueno eh, no es la única institución que tiene problemas con, con el municipio lamentablemente también uno de los de los eh, finalistas por así decir de los, últimos, de los últimos cuatro que estuvieron en el campeonato pasado que es eh, Municipal Lampa también tuvo eh, muchos problemas, tampoco pudieron eh, postular este año eh, el capitán de Matías Garcés, que es el arquero, eh, eh, estuvo ahí eh, lamentablemente eh, haciendo el, el aguante para, para, para que todo se diera, pero lamentablemente no tuvieron una, una, eh, una respuesta del, municipio, del nuevo municipio que, que llegó allá a, a Lampa. Ellos pensaron que con este nuevo municipio iban a cambiar las cosas, pero lamentablemente eh, no pudieron postular y quedaron muchos jugadores ahí a la deriva también. Sí, bueno, y no solamente la, la gente de Conchalí quedó con, digamos, con, con las ganas de poder con ver... un sabor muy bien, muy amargo. Muy amargo, verdad. sí, también hasta... Porque la reacción fue, o sea, yo había visto la reacción y fue como, oye... Bueno, bueno, bueno lo, lo del un poquito más profundo en todo caso, ¿eh? con claro. el tema del municipio. Claro, sí. no, porque, le, porque le, le estaban pagando al, al DT, a, a Pablo, Pablo Galdanes, si no me equivoco. Sí, uh -huh. Claro, claro se, le está, se le estaba pagando igual sus honorarios a pesar de que no había torneo. Entonces eso causó un poco de revuelo cuando se, se supo porque era plata que lo estaba necesitando la comunidad para otras cosas y se estaba pagando por un trabajo que lamentablemente en ese momento no se estaba haciendo. Uh -huh. O a lo mejor sí se estaba haciendo, no sé... No quiero ser tan tan mala onda Pero a lo mejor estaba viendo jugadores Vaya a saber uno Pero desde que había terminado la competición Hasta el cambio de mando eh, Todavía se estaba apagando Entonces la verdad es que eso Generó un poco de ruido Y eso fue principalmente una de las bombas Que terminó llevando a que la institución No participara este año Y de hecho otro de los, de los grandes ausentes que lo quiero meter en, en, en, en, esta, en esta conversación, el caso de, de Ferroviario, si bien es cierto, es un club con mucha tradición, que lamentablemente lo tienen hecho pedazos, pero que yo al menos esperaba que hiciera nombre en la categoría y lamentablemente pasó de participar este año. Sí, es complicada la situación, principalmente cuando los clubes como que dependen de, de esa ayuda del municipio, de esas gestiones, porque hay cambios de, digamos, de mando, hay cambios de, de directivas en las municipalidades y, y, no, y muchos tienen otras prioridades, digamos, no quiero decir que, que lo hagan bien o lo hagan mal, simplemente tienen otras prioridades, así claro. que bueno… Lo importante es que ya hay algo concreto respecto de la tercera división B. Van a ser 24 equipos, 6 grupos, así que esperemos que sea un campeonato entretenido porque hay harta variedad también de partidos, muchos partidos. Sí, bueno, eh, estuve conversando con mi amigo de, de Mayeco. Eh, el día de hoy ellos ya se reunieron allá, eh, se están juntando para el día lunes, ya van a estar todos y ya se hacen las pruebas de PCR para ya comenzar a conformar lo que se viene para la tercera vez también excelente, sí, eh, esperemos, bueno, CF3 se quedó con las ganas de transmitir los partidos de, es del lo estadio visto? de municipal de Conchalí bueno, eh, mencionar también que CF3 va a ser el canal oficial de Deportes Pirque este año sí, exactamente, sí. Saludos, saludos a Deportes Pirque también al señor Querremolina que, que está bien ahí presente hemos conversado harto en el último tiempo así que, eh, sí. bueno, vamos con la última tanda de auspiciadores y voy a comenzar con la Federación de Hinchadas Europeas eh, es la Federación de Hinchas Europeas es una asociación de, de gente, de personas, fanáticos del fútbol Que su pasión, digamos, su, su sangre, su, su, su, su... ¿cómo se dice esta palabra? No la encontré, no importa Que su efervescencia, ahí está, uh -huh. es cruza el charco, eh, se va a Europa y vibran con los colores de los cuadros europeos eh, hacen una agrupación, hacen torneos, se juntan por peñas, por tifos, eh, por un montón de grupos Y también hacen eh, diversas digamos, actividades para los partidos eh, Se juntan a ver las finales de la Champions, los partidos de la Champions y juegan al fútbol eh, También participaron del, de un campeonato eh, de la selección de fútbol 7 que se realizó en Ecuador Así que donde los puedes encontrar a la Federación de Chávez Europeas de Chile En el Instagram arroba chile Sí, con respecto a eso, eh, el otro día que me, me, me junté con Mauro eh, me contaba que ya están volviendo de nuevo al campeonato ah, se bueno. está jugando desde la semana antes pasada ah, bueno. bueno, y ese día que me junté con Mauro eh, me pidió que lo acompañara porque tenía que ir a Correos de Chile porque eh, le había llegado una carta ante notario que te, <risa> o sea, que solamente la podía recibir él se asustó porque dijo, ¿qué pasó? o sea, no se la podido entregar a su abuela tuvo que ir él personalmente ¡Hostia! Y era que le había llegado su carnet de, de socio. socio oficial, así que estaba muy contento. Lo subía a sus redes sociales ahí con su carnet, con su nombre, de El Real Madrid. Así que un saludo a Mauro, que estaba bastante contento. Sí, que, que, que eso es una, una peña oficial de, del Real Madrid, tío. Así que un saludo a todos los integrantes de la Federación de Hinchadas Gracias. Europeas de Chile y también felicitarlos por esta reanudación de su campeonato. Así que le vamos a poner ojo para los próximos eh, capítulos para poder informar también a, a todos los seguidores de esta asociación. Y bueno, eh, se cayó eh, Basti, así que va a tener que volver poeta con el auspiciador tradicional, el relevo. Estamos preparados en todo caso para hablar de quién es la granja que son calidad humana al servicio de la comunidad. Son un equipo de trabajo 100% profesional, tienen atención personalizada, 100% efectiva y, por supuesto, a un muy bajo costo. Tratan kinesiología integral, traumática y respiratoria, lesiones como tendinitis, lumbociática, fracturas, esquíenses, desgarros, artosis, contracturas, escoliosis y demás. Son especialistas en la rehabilitación deportiva y, por supuesto, también cuentan con kinesiólogos a domicilio. Pero si tú quieres ir a Visitarlos los encuentras en pasaje 9 poniente 8242 en la comuna de La Granja. Los puedes contactar a través de Instagram arroba es? John Bajo la Granja o más directamente al WhatsApp más 569 8560 4706. Lo dije muy rápido, te lo reitero, más 569 8560 4706. Recuerda que quines-la Granja es calidad humana al servicio de la comunidad. Sí, y una vez rehabilitado, puedes ir a Fit que son servicios de salud, bienestar y entretenimiento. Prepárate de la mejor manera para este año. En Fit te, te ayudamos a lograr tus objetivos y sacar tu mayor potencial con profesionales certificados a la puerta de tu hogar. Personal Trainer con servicio a domicilio, también servicio online personalizado y grupal. Nutrición, servicio online y presencial. También puedes cotizar por tus planes familiares, planes con amigos y un sinfín de, de beneficios que puedes tener. Eh, ¿Dónde lo encuentras Muy fácil, en la página web www.domicfit.cl También ah, puedes agendar o cotizar en el correo domicfit.gmail.com Puedes ver estas cápsulas bastante bonitas en Instagram y en TikTok, domicfit, y también en el Facebook y en el canal de YouTube, eh, domicfit. Que la cuarentena no sea impedimento para cuidar tu salud, mantente activo. El WhatsApp también, para llamar si quieres ir ya a, la, a lo concreto, a lo tangible, es el más 56. 986 8409 Repito, más 569-8655-8409. Así que, la, como dije recién, que la cuarentena no sea un impedimento para cuidar tu salud, mantente activo. Y bueno, estamos llegando al final de este capítulo. Y empezó a llover. Empezó a llover. Empezó a llover. Eh, a se llover. largó, la están tirando no, con manguera. Acá, acá, acá está lloviendo hace rato. De hecho, claro. en cualquier momento se me va a caer el techo. De hecho, bajé la música de fondo a propósito para que. Sí, sepan se... que no es una estática, sino que es la lluvia de fondo. Sí, oh, uy, bueno, vamos a tener que irnos con, con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Con cuidado. Bueno, con yo muy... creo que León se va a tener que ir caminando nomás. <risa> sí. Sí, va a tener que caminar nomás, más. Pucha Leon. Cinco kilómetros Sí Es poco Se puede ir trotando Mentiras, eran diez <risa> Oye, con, re con respecto a lo que decía De que CF3 iba a ser el canal oficial de Deportes Pirque, También nos dice que va a ser de varios más Así que, atentos dice. Ajá Ojo, ojo Pestaña, guachalín guachate. Yo tengo que mantenerme calladito No voy a decir nada Oh. Ah. Sí, bueno, mandarle saludos también a Alexis, a Christian Fry, a. a, a bueno, a poeta también, pero no voy a hablar ah, nada, no ah, voy a decir nada. Ah, a poeta ah, también. A, Pe a Felipe, a Jaime Pinilla, <risas> a Dani, que también es parte del fútbol femenino, que también está ahí. José Galvez, el, el trapecista, no le gusta que le digan trapecista, pero igual lo es. Todos tenemos sí. que tener un apoyo. Sí, ¿por, y, por, ¿y por qué trapecista? ¿Ah? ¿Por qué trapecista? Si está ahí interna... De, de, después, después le cuento ¿no? Ah, ya no, no, no. Es interna Es interna <risa> Sí, después ya no, lo, Hasta ahí nomás hasta, hasta ahí nomás lo dejamos Hasta yo tengo a Bobo, El arquero suplente Sí, sí, sí, ¿sí, sí? ¿sí, sí pues? Gracias Gracias Sí Y bueno de, eh, Ya hemos llegado al final De este capítulo Quería, Queremos saludar A todos quienes vieron Este programa eh, Cuídense un montón De la lluvia No, no se desabrigue Porque eh, Se puede enfermar Con los cambios de temperaturas y bueno, nos vemos la próxima semana Nico, sus palabras al cierre Bueno, agradecer a toda la gente que estuvo activa eh, Llegó el gran momento que hemos estado esperando eh, Empieza la tercera Mandarle un saludo como siempre Bueno, a todos los, toda la gente que nos estuvo viendo Mandarle un saludo a mi padre, a mi madre Que los quiero mucho, que me están viendo también Mandarle un saludo como siempre también a mi novia Decirle que la amo Y esperemos que el próximo miércoles estemos nuevamente aquí Ya comentando lo que fue el inicio del torneo la primera fecha Poeta, sus palabras al cierre Felipe nomás que se, que se ríe por, por lo que dije recién Bueno eh, Solamente eh, contento de estar una vez más En, en una nueva edición de Ataque Directo Lo decía Nicolás Al fin llegó el momento Como diría alguna voz en off De un programa de talentos Y la verdad es que la expectativa es grande De cara a lo que vamos a poder ver En, en este certamen Hay que ir piano piano Ver también si es que, lamentablemente, esperemos que no El frente de mal tiempo no pueda por ahí suspender un par de partidos Insisto, esperemos que no Que se desarrolle todo con, con la mayor normalidad posible Pero contento, insisto, y espero ya estar la próxima semana en estudio Para que hablemos de fútbol, de lo que pasó Y, por supuesto, lo que está por venir en una nueva fecha Lo que sería la segunda de la tercera Exactamente, muchas gracias José Ángel, el poeta del relato. También voy a despedir, hacer extensiva la despedida de Bastián, que tuvo un problema de luz, se cortó la luz por su por su hogar, así que eh, lo despido a nombre de todo el programa, está directo, también saludos a León, a Fakir, uh -huh. al a coqueto Prieto, ya que estamos hablando de apodos. Al croqueto. Al croqueto. Ah, y también obviamente yo me quiero despedir de mi madre, de mi padre, de mi hermana, de mi novia. Eh, le mando un abrazo a todos, los amo mucho a Mis sobrinos también Y los dejo invitados para un nuevo capítulo de, de Ataque Directo Ya con todos los resultados Con todo el análisis de la fecha de El fútbol de tercera A Así que nos vemos el próximo miércoles Que sea gol, hasta luego